La iglesia no está construida sobre rocas humanas, sobre rocas que parece que valen mucho. La iglesia está construida sobre la única roca que desecharon los constructores, pero que ahora es la piedra angular. La fortaleza de la iglesia es el mismo Jesús, no los hombres pecadores que la conformamos, sino Jesús, Dios, y Él le da todo aquello que necesita. Nosotros, tú y yo como miembros de la iglesia, no siempre le damos lo que necesita. Pero Él es capaz de perdonarnos si se lo pedimos y de ayudarnos a seguir siendo piedras vivas de este edificio que Él comenzó y que Él sigue construyendo. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.